¡Que estoy cansada! ¡Ay! ¡Uy! ¡Mira! ¡Una banca! ¡Me voy a ir a sentar un ratito! ¡Oiga, mijito! Hágase payasito...